Nosotros eh, felicitamos al candidato ganador, a los candidatos ganadores, pues lo hicieron en buena vida, como se hace en la democracia. Nosotros, el pueblo dominicano, espera mucho de las nuevas autoridades. Nosotros, como, como oposición, Estaremos eh, en la mejor disposición de ayudar de que las cosas salgan bien, porque primero está la República, primero está la, la población dominicana y después están los intereses políticos.